Importante recordar que un deslizamiento de magnitud afectó en enero pasado el relleno sanitario de Alpacoma en la ciudad de La Paz, que es administrado por la empresa tersa y causó el desborde de una parte de los residuos, lo que detonó la alerta. Luego de una serie de inconvenientes como bloqueos de habitantes de la zona y la falta de un plan de reacción inmediata por parte de tersa se logró habilitar el funcionamiento del relleno hasta este próximo 18 de junio. Nos encontramos en el relleno sanitario de Alpacoma, donde hace instantes nada más se realizó una inspección con el concejal del movimiento, el movimiento al socialismo, Jorge Silva. Importante recordar y mencionar que el alcalde... Revilla declaraciones, realizar el cierre definitivo de este relleno sanitario para el 18 de junio. Nos encontramos a 22 días de que se cumpla este plazo y el concejal Jorge Silva ha mencionado que se están realizando construcciones o lo que es la ampliación de una décima quinta celda. Estamos hablando de que el concejal ha asegurado que no se va a cerrar en junio, como había prometido Revilla, para este relleno sanitario, sino se ampliaría hasta septiembre. A prácticamente tres semanas de cumplirse el plazo para el cierre definitivo de Alpacoma, el concejal del movimiento al socialismo Jorge Silva, mediante una inspección al lugar, pudo evidenciar que la alcaldía está terminando de habilitar una decimoquinta celda. Hemos visto que la celda 14, que se ha habilitado eh, producto del deslizamiento, ya está casi terminado eh, en su abastecimiento. Se nos ha informado que tiene una vida útil de... 15 días más es decir 15 días más la celda 14 podría recibir basura y luego eh, hemos verificado y constatado que se ha habilitado se ha construido otra celda la celda 15 eh, que tendría un, una vida útil para cuatro meses Lo que nos preocupa es que tanto la celda 14 como esta celda que se ha construido, que es enorme, que es una de las más grandes que se ha construido en los últimos meses, no tiene la respectiva licencia ambiental. Y esto eh, hay que puntualizar que no es una responsabilidad de la empresa terza, sino del gobierno municipal de La Paz. De El concejal aseguró que la autoridad Evil no tendría un plan ni terrenos para implementar un nuevo relleno, ya que la nueva celda tiene una capacidad de funcionamiento para cuatro meses. De acuerdo al contrato que se ha suscrito, es el gobierno municipal quien debería gestionar las licencias ambientales, eh, no solamente para todo el relleno, sino también para las actividades eh, y proyectos que se realicen al interior del relleno. En este caso, la construcción de estas celdas no tiene la licencia ambiental y eso, lógicamente, ya es una responsabilidad de la Alcaldía de La Paz. Por otra, eh, la construcción de esta celda, 15, que es enorme, que ustedes lo pueden verificar, eh, para cuatro meses, ¿no? nos están hablando de una vida útil hasta septiembre aproximadamente, lo que significa que la Alcaldía de La Paz no está pensando en un nuevo relleno sanitario como menciona el alcalde para el 19 de junio. Asimismo, se da a conocer que su persona presentará un informe completo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, dando a conocer las irregularidades evidenciadas en la implementación de una decima quinta celdas sin la licencia ambiental. Solicitar una reunión con la viceministra Cintia Silva, objeto de que en forma coordinada podamos to, a, asumir acciones respecto a este tema porque es un tema que tiene que ver con el medio ambiente por lo tanto con la salud pública de la población y lo que no queremos hacer son acciones aisladas que estén en el marco de victimizar eh, o atacar a alguien. ¿no? En consulta realizada a vecinos que viven en inmediaciones próximas al relleno aseguraron que no tienen conocimiento de que se construya una décima quinta celda o que se pretenda ampliar el funcionamiento del relleno hasta septiembre de esta gestión. Yo no estoy de acuerdo que son varios años y ya está lleno adentro. Entonces, como está casi 15, 16 años al gobierno municipal, el señor Sevilla, él ya debía pensar ese años para industrializar, como dicen, la basura. No, pero tiene que ser mantenimiento, pues, ahí no me se olvida. El olor ahí, ves, viene, pues. ¿Es incómodo vivir así? Sí, incómodo. Sí. ¿Preferirías que lo cierren? Sí, está bien, que no, como vecino no estoy de acuerdo en que se prolongue porque el olor es terrible. El olor es terrible porque cuando estaban eh, llevando ahí estaban eh, tapando las cosas, eh, la, la basura, el olor es terrible aquí. Sí, es muy incómodo. O sea, llegas incluso hasta satélite lo uso. Claro. El alcalde de Revilla se había comprometido en cerrar definitivamente en junio, el próximo mes, sí. y ahora nos hemos enterado que está construyendo una nueva celda para ampliar hasta septiembre. ¿Sabes sabía de eso? La verdad no, no, no, no sabía nada de eso al respecto, pero sabía que querían de nuevo hacer continuar el servicio sanitario ahí, pero es la alcaldía, hace lo que quiere. ¿Ustedes sabían que el alcalde Revilla se había comprometido en cerrar en junio definitivamente y ahora nos hemos enterado que están construyendo una nueva celda para ampliar hasta septiembre? ¿Ustedes sabían esto? Sí, tenemos conocimiento, pero en realidad ahorita, no sé hasta qué punto, o sea, ¿será cierto lo realizarán o no lo realizarán o sea, para que pase el tiempo nomás? ¿no? Todo depende de cómo se planifica, ¿no? Si hay una buena planificación industrial, como no? También puede ser bienvenido al sector. Pero si se trata como prebendal, momentáneo para paliar el problema, no. Quedó claro entonces que los vecinos en su mayoría no están de acuerdo en el funcionamiento del relleno en la zona por el mal olor, los riesgos que han quedado evidenciados en enero pasado y porque no se realiza un tratamiento adecuado a los desechos. acuerdo al Observatorio de Ciudadano ¿Cómo vamos a La Paz. Reflejados en 2017, un informe dio conocer que la ciudad de La Paz genera al día aproximadamente 600 toneladas de basura. De estos, el 26,97% son basura generada en los hogares, el 36,55% es comida, el 22,07% son residuos de jardinería, el 8,73% son pañales y toallas sanitarias, el 6,78% es plástico duro, el 6% plástico de baja densidad, el 4.26% es cartón y el 4.9% es PET. De esta cantidad de basura que se genera al día en la ciudad de La Paz, solo el 29.29% 29 son residuos recuperables, donde se incluye el cartón, latas, papel, plástico, PET, vidrio y aluminio.